Bueno, pues seguimos 107.12 rtvfuturo.com Canales por los cuales nos puedes sintonizar Martes, consejos del doctor amor Juan Bustamante Hoy con un tema súper interesante Una pregunta que lanza y que bueno va a resolver Pero antes de nada lo saludamos Juan, muy buenos días Hola, hola, buenos días. Muy buenos días y bienvenido, como cada semana, a este tu espacio, a este tu programa, a esta tu radio. Pues un placer, como siempre. Bueno, pues hoy vivir solos o en pareja. Vaya preguntita, Juan. Una pregunta que mucha gente se está haciendo. Los que no se han ido a vivir todavía, claro, con alguien o solo. Bueno, exactamente. Esto es para la gente que esté pensándolo. Y tú nos vas a ofrecer hoy... Los pros y los contras, ¿no? Sí, bueno, la gente que ya lo ha comprobado ya tiene la respuesta. Bueno, bueno pues vivir solos o en pareja, Juan, pues cuando quieras. A ver, eh, ¿se debe vivir solo o se debe vivir en pareja? Uh -huh. Pues, a ver, se puede empezar diciendo que depende de la persona con la que vayas a vivir. Si es una persona que, digamos, te ayuda en casa, que escucha, que comprende, en, digamos que tiene una convivencia con la que se puede estar entonces se puede ir con una pareja pero el gran problema es que la mayoría de la gente hoy en la sociedad que hay pues el tema de convivir como que no se lleva muy bien y hay mucha gente que viviendo lo único que pasa es que hay problemas es una persona pues o que no ayuda o que deja todo en manos de la otra persona que lo haga limpiar, cocinar ordenar, fregar y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué pasa esto? Porque desgraciadamente lo que estoy viendo es que la, la sociedad se ha vuelto muy egoísta en muchas cosas. Y muy egoísta es, como yo he escuchado a gente que son madres y padres, madres sobre todo también, que cuando tienen un niño que es que yo me tengo que cargar todo todos del niño, es que yo tengo que hacerlo todo, lo tengo que bañar, lo tengo que dar de comer y el padre no hace casi nada. No pasa en todos los casos, pero sí es mucho. Sí. Y claro, eh, siempre digo, vamos a ver, eh, la casa es de dos, un niño es de dos, pues los dos tienen que hacer las cosas de casa, que lo hemos comentado algunas veces. Entonces, como hay mucha gente, como digo, que es muy egoísta y piensa, bueno, no vamos a vivir, pero que ella se encargue de, o que él, que también hay algunos casos de algunas mujeres, que él se encargue de todo. Y es donde viene el problema. Y hoy parece que la gente tiene esa mentalidad de que el irse a vivir solo es, o sea, irse a vivir en pareja, mejor dicho, en este caso, es que uno de los dos es el que tiene que hacer las cosas. Y hay que hacerlas entre los dos. Y ahí es donde vienen los problemas. Bueno, pues sí, sí, se puede presentar un problema ahí, en, sobre todo en el reparto de las tareas. Juan. Es que uno de los motivos que yo he escuchado mucho, de rupturas, pero no de pareja, de matrimonios, que se han ido a vivir, o sea, mejor dicho, estaban de novios y iba todo muy bien, se han llevado incluso seis años, 7 años, ocho años, sí. todo perfecto, pero claro, porque estaban, no estaban viviendo juntos, estaban, digamos, cada uno en su casa, como se suele decir. En el momento en que se han ido a vivir, después de, porque lógicamente lo normal, o lo que suele ser más habitual es que cuando te casas ya te vayas a vivir con tu pareja, hay gente que vive antes, que es lo, lo mejor que pueden hacer. Antes de casarse, si están empezando a casarse, primero hay que convivir siempre los recomiendo. Pero hay mucha gente que lo hace al contrario, se ponen de novio y cada uno está en su casa y cuando se casan se van a vivir juntos. Y entonces cuando viene la sorpresa? Cuando se dan cuenta de eso, de que no les ayuda, de que, como me han dicho algunas, que yo me sentía como su madre o como su chacha. Y, y ese es el problema. Ese es el problema, que hay mucha gente que tiene metido el chip de no, yo voy a vivir, vivimos, pero oye, pero yo hago lo que me da la gana y y es claro, ahí es donde vienen todos ahí es donde ocurre todo. Y hay que tener en cuenta, Juan, que vivir en pareja es compartir. Eso es fundamental. Tener pareja ya es compartir todo, Exacto. sin vivir todavía. Hay que compartir pues el tiempo, las aficiones, eh, respetar todo lo de la otra persona. Lo que pasa es que cuando te vas a vivir con una persona es cuando se ve todo. Es cuando compruebas que esa persona realmente es para ti o no y si esa persona te ayuda o no. Entonces, por eso, cuando me han dicho siempre, no, nosotros te hemos pensado casarnos el año que viene. Digo, vale, pero primero iros a vivir juntos. ¿Por qué? Porque ahí va a ser la prueba de fuego. Cuando estoy viviendo juntos voy a comprobar si realmente sois compatibles y si realmente los dos podéis estar juntos. Y después te casas o haces lo que tú quieras, pero es que si lo haces al revés, es que yo lo veo una locura. Eso de, hasta que no nos casemos, no nos vamos a ir juntos. Lo veo eso, una locura, porque es que jugarse, la es jugárselas como tirarse en una piscina sin saber si está llena. Te puede salir bien, pero es que te puede salir mal. Y luego viene el divorcio, y luego viene todo el trámite, que es mucho peor. Entonces, eh, es importante conocer a la otra persona en todo, y en todo es también conviviendo. Que veas. Eh, incluso como mm, durmiendo, a ver, oye, a ver si durmiendo, imagínate es una persona, voy a decir una tontería o que puede parecer a broma, pero una persona que ronca mucho. <ríe> tú con esa persona no puedes vivir porque no te vas a dormir ninguna noche, por ejemplo. Entonces tienes que convivir con la otra persona primero para ver eso, para ver cómo es la convivencia con esa persona. Recordemos que el año pasado cuando estuvimos encerrados con lo del virus, Sí. Eh, ahí se produjo muchos divorcios y separaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que viviendo juntos todo el día en la misma casa y haciéndolo todo 24 horas, no eran compatibles. Entonces, por eso es muy importante. Juan, también hay que tener en cuenta que una persona que lleva muchos años viviendo en solitario, adaptarse a una convivencia puede ser complicado, ¿verdad? Mira, yo respeto mucho a la gente que le gusta vivir solo y que están acostumbrados a la soledad. A ver, es verdad que la soledad quizás no es muy buena, pero yo que pensaba que yo tenía un amigo que me decía eso, que él vivía solo, que él tiene su trabajo, su casa y que él prefería hacer su vida solo, yo pensaba, bueno, esto está loco. Pero después lo he entendido en el sentido de, oye, él prefiere una vida tranquila, hacer siempre lo que le dé la gana en su casa y con su casa y es otra forma de vivir. A ver, en pareja... Yo, yo podría decir... Yo diría que tiene sus ventajas... Y sus inconvenientes vivir solo y vivir con pareja. Por ejemplo... Ventajas de vivir solo. Que sí. evidentemente haces todo lo que te da la gana. Que no tienes ningún problema. Que tú eres dueño completo de tu vida. Y que como estás en tu casa, pues eso. En cualquier momento puedes hacer lo que te apetezca. El inconveniente, pues evidentemente... Que si tienes problemas, pues... No tienes alguien con quien apoyarte. No tienes alguien con quien compartir cosas. Eh, no puedes disfrutar, por ejemplo, de una película con tu pareja, de hacer otras cosas. ¿Y, y lo, las ventajas de vivir en pareja? Pues eso, que todo eso sí lo puedes hacer, pero el inconveniente de vivir en pareja es que os tenéis que adaptar el uno al otro y os tenéis que respetar el uno al otro y tenéis que compartir todo. Entonces, por eso, depende de lo que uno vaya buscando, pero es verdad que vivir solo, eh, oye... Tampoco, yo no le veo tampoco tan malo y yo lo entiendo, antes no lo entendía, pero entiendo que haya gente que quiera estar solo, ¿por qué no? Pues sí, estas son las ventajas, eh, nos decía de vivir solo y vivir en, en pareja, que también tiene, por otra parte, sus desventajas, como nos acaba de comentar, Juan. ¿no? Sí, que... eh, yo, mira, yo que mucha gente dirá, bueno, ¿y tú qué piensas? Mira, yo me voy a mojar, yo tal y como está hoy la sociedad y la situación... Mi idea a día de hoy, que no digo que no pueda cambiar eh, más adelante, pero a día de hoy yo preferiría vivir solo. Por eso, porque como veo que hay muy, mucha gente muy egoísta, muy poco compromiso y muchos problemas, y recordemos que además en el caso de los hombres tenemos la gran desventaja de que si nos vamos a vivir con una persona, somos padres y tenemos un niño y luego se rompe, ...desgraciadamente perdemos la casa... ...que es así de, de grave... ...entonces también es un poco del miedo de decir... ...bueno es que es que luego me puedo ver fuera de mi propia casa... ...a ver que ya digo... ...que no estoy diciendo que no haya que tener pareja... o ...no haya que vivir con una mujer... ...pero bueno yo tal y como veo la sociedad hoy... ...que veo como he dicho mucho egoísmo... ...y que cada uno al final acaba tirando para lo suyo... ...no en todos los casos pero en muchos... A ver, puede llegar alguien que, por supuesto, merezca la pena y se pueda vivir con ella. Pero yo, por lo menos, si me tuviera que ir a vivir mañana, yo me iba solo y, y ya más adelante ya veríamos. Exactamente. A lo que tú te refieres, Juan, es que hay que tomarse un tiempo prudencial, ¿no? Yo recomiendo que cuando... que primero se vaya... Mira, los pasos serían los siguientes. Primero irte a vivir solo un tiempo. Sí. Y comprobar cómo te sientes. Porque a lo mejor tú dices, oye, pues yo solo estoy muy bien. Yo no me da miedo... ...no me encuentro mal, estoy muy a gusto, estoy muy tranquilo... ...me encuentro perfectamente estando solo en mi casa... ...haciendo lo que me da la gana... ...pues oye, pues si te encuentras así, pues quédate así... ...que te vas a vivir solo, te encuentras que necesitas compañía... ...o te gustaría tener alguien... ...pues nada, pues conoces a alguien y si va bien para adelante... ...pero primero es, es bueno irse a vivir solo... ...para eso, para comprobar la experiencia y para ver cómo te sientes... ...no del tirón ya ponerte a vivir con alguien... Y bueno, es cuestión de eso, de ir viendo qué pasa y decidir, decidir, si el que decide tu vida siempre tienes que ser tú. Bueno, pues un tiempo prudencial como decimos, hay ventajas, hay inconvenientes, tenemos que ponerla en una balanza, ¿no Juan? Exactamente, cuando vayas a dar el paso de irte a vivir a, a tu propia casa, es un paso muy importante porque te va a cambiar la vida. Pues exacto, es lo que hay que valorar. Tú tienes que ver si te interesa, bueno, te interesa quizás no es la palabra, te apetece, vamos a llamarlo así, estar conviviendo con alguien o te apetece estar viviendo solo o sola. Entonces, eh, es lo que tienes que ver, ya digo, eh, la mejor manera es probarlo de las dos formas y es eso, como he dicho, empezar viviendo solo y ver si te encuentras a gusto así y si no, después dices, ah, pues mira, no, voy a conocer a alguien y a ver qué con alguien. Y así pruebas las dos formas y ya pues, te das cuenta de lo que te apetece más y lo que realmente quieres. Así que eh, se hace así y ya está. Uh -huh. Y ya sabes, ya tienes más seguro si realmente te apetece estar solo o te apetece vivir con otra persona. Juan, como conclusión final, ¿qué podemos decir? Pues yo creo que la respuesta a la pregunta es esa, vivir solo o en pareja depende, depende de lo que te apetezca, depende de la persona con la que quieras vivir, depende de la situación y depende de varias cosas. El consejo mejor es lo que he dicho, primero probar vivir solo o sola y luego estar con alguien y así como has comprobado las dos formas podrás decidir mucho mejor. Si te interesa más estar solo o te interesa más estar con alguien. Uh -huh. La sociedad como hoy ya sabemos, pues está como está, y está un poco complicado. Así que ya es cuestión de que vayas viendo qué es lo que mejor te viene, lo que más te apetece y decidir. Pues muchísimas gracias Juan. Una semana más por estos consejos que nos ofrece, que nos traes. Hasta Radio Futuro. Y bueno, pues la semana que viene más. Pues nada, gracias a vosotros, como cada semana, y allí estaremos el próximo martes para más cosas y para más temas. Así que nada, que tengáis muy buenas semanas, que no pasáis mucho calor y nada, a ser felices siempre. Pues vamos Ajá. a intentarlo por lo menos, ser felices, Juan. Muchísimas gracias y feliz semana. Gracias igualmente, un abrazo.